3 minutes John row, salto sobre la cuerda para principiantes, hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes y ejercicios para mejorar, hay dos ejemplos, cuando las personas no pueden controlar la cuerda y cuando las manos no coordinan con los pies, lo que significa que debes saltar al mismo tiempo que mueves la cuerda. Mover la cuerda es un buen ejercicio para aquellos que no pueden controlarla correctamente. Ahora, vamos a mostrar algunos ejercicios que van a servir para mejorar la coordinación. Primero, practica el salto básico con pies juntos. La parte del cuerpo donde el cerebro envía mayor cantidad de estímulos son las manos. Por ello, está bien practicar los movimientos de las manos una vez que se tenga el salto. Practica sosteniendo las manos con un compañero. Mantén tus talones arriba, pies juntos y concéntrate en el salto. Vas a ser capaz de coordinar las manos y los pies si practicas con un compañero de esta manera. Practica el segundo paso una vez seas capaz de hacer más de 50 saltos. Segundo salto básico sobre la cuerda a pesar de saltar bien es fácil tropezar con la cuerda por ello debes recordar el proceso del salto básico en este segundo paso vas a intentar pasar sobre la cuerda después de rebotar cinco veces como mencioné anteriormente ahora vas a poder a mover las manos simultáneamente intenta saltar la cuerda después de rebotar cuatro veces después tres y así sucesivamente Tercero, salta dos veces cada vez que muevas la cuerda Finalmente, salta cada vez que muevas la cuerda y habrás dominado el salto básico Este será tu primer triunfo, felicitaciones